Pues Hola, buenas noches, FRISLINER, buenas noches FRISLINER, PRIXLINER a todos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la tercera parte de los pueblos despoblados en España. Estamos en un pueblo. Estamos en un pueblo. Vivo en un pueblo. Pero bueno, ¿Cómo? Guadarrama, esto es un pueblo. La tercera parte de los pueblos. Yo voy a hablar de los pueblos despoblados en Soria, en Burgos. Soria y Burgos, la zona de España, que hay un proyecto, que ahora diré cómo se llama. Proyecto Arrango que lo lleva el ayuntamiento de.. bájale Soria. el volumen a tu móvil, porfa. Y es todo pueblos de la zona de Soria, que está todo despoblado, se han cerrado muchos pueblos, es muy triste todo, porque han cerrado colegios, pueblos que están cerrados, están buscando. Necesitan, realmente esa gente necesita pues atraer ah. familias y mucha gente urgentemente está viendo Y dile hoy. que los comentarios que quieran decir se los pueden poner en los comentarios ahora en el chat en directo, por fin. Y que los comentarios que queráis decir, me está diciendo Luis, que los pongáis en directo ahora. Todas las preguntas que queráis hacer, preguntarlo en directo y aprovechamos y os respondemos en directo. Y también que se suscriban y le den al like, hay que vea esto luego. Ese Suscribiros que lo... y le al like. Eso. Y que ese que lo ponga en los comentarios del vídeo. Vale Luis. Pues ¿quién empieza? Tú no? Empieza tú? ¿Tú lo has preparado? Yo Me tengo, tengo una yo os doy cuatro páginas, baja el volumen, por fin. Cuatro páginas nuevas que nos habéis descubierto los, los prilines. Revitando, revitando, buscar en Google, revitando, con V. Volver al pueblo.org, que lo hemos hablado en las consultorías, proyectoarraigo.es, también lo hemos hablado en las consultorías, y el famoso de yo repueblo .es. O sea, te has mirado cuatro páginas. Cuatro páginas. Y he traído tenemos. proyecto arrango. Que proyecto arrango está la zona proyecto de Proyecto arraigo, de arraigarse. Arrango. Arango, arraigo, está, arraigo, arraigo, arraigo. Míralo en tu Sí, móvil, arraigo, si arraigo, está aquí, arraigo, está aquí. Arraigo. Con bueno, yo voy aquí. a ver los comentarios de los pirineos que estaban en directo. Tú explícales todo lo que has visto. Yo he traído el proyecto Arraigo, vale. que es muy extenso. Hay mucho que explicar. Vamos, bueno, pues te lo dejo. Hay, para. Muchos, hay dos listados enormes de pueblos en Soria y en Burgos, una zona de España muy bonita, por cierto. Pueblos muy bonitos en los que buscan urgentemente el alcalde de Soria. Urgentemente están buscando gente para que vayan a poblarlo. Y le han llamado Proyecto Arraigo. Si metéis en internet en Google proyecto Arraigo y le dais al Enter, os sale todo el proyecto. Y qué has descubierto del proyecto Arraigo .es? Pues mira, del proyecto Arraigo he descubierto, vamos a ver, que han puesto un presupuesto muy humilde, el ayuntamiento, el alcalde y los concejales están llevando el. Oye, ¿no te has traído a la proyecto? concejala que les dijiste en la parte 2 Ya, la ¿Cómo, llamaré. ¿Cómo es su nombre? Leonor. Leonor. Os Podéis a preguntar por Leonor en Guadarrama, que es amiga de Susana. Sí. Ayuntamiento de Guadarrama, Prilines. Leonor. Sí, Leonor. Ayuntamiento de aquí de Guadarrama. Una pista que os estamos el dando ya. Y primero, Guadarrama. los primeros que veáis el vídeo... Os traeré Pueblo Leonor, Guadarrama. Os traeré a Leonor, como dice Luis, preguntar por Leonor, que es concejala. ¿La traeremos aquí en directo un día? No, ya les estoy diciendo que la pueden llamar directamente. Venga, venga. Y bueno, pues que voy a ver pobrecita, los comentarios. Pobrecita, voy a pero el ya... trabajo que tiene. Luis? Bueno, yo voy a ver los comentarios. Explícales que así vamos a avanzando. Ver, el proyecto es muy humilde. Es muy humilde, han puesto poquito dinero el alcalde, los al los concejales del ayuntamiento de Soria. Pero bueno, tienen mucha ilusión y mucha fuerza de poblar esos pueblos porque se están cayendo los pueblos, se están cerrando los pueblos y los colegios. Y es una pena, me dan ganas de llorar cuando oigo estas cosas. Claro, pero ya van a repoblar todos ellos. Pero bueno, te dejo. Sí, claro. Te dejo. Por eso estamos pegando este grito. Por llamarlo de alguna manera. Sí, pero el grito, escucha, los de yo repueblo tenéis que ir ya con los papeles arreglados. Las otras no sé. Pero el de Yorre Pueblo hablé de ayer ah, con sí. el fundador sí. y me dijo que les dijera que es que ellos los temas de inmigración no los arreglan, sí. los de yo Pueblo. Y entonces, que podéis aplicar en yo Pueblo cuando ya tengáis hablado el tema de los papeles, cuando ah, lo tengáis solucionado. El que lo sabes cómo va eres tú. Claro, eso yo lo digo. Los otros no sé. Total, que bueno, ya sabéis que estamos todos los días en la consultoría en Instagram y ahí vamos solucionando el tema un de los gran papeles. Consultor profesional. no, no. Chicos, bueno, Miguel, te... un gran profesional. Se sí, quiero saludar. Escucha, lo voy a parar. Desde Saludo a Edwin, Joan, a Ladies, a Javier Álvarez, a Jenny Pinzón, a Luz García, a Daniel Arturo Hernández, a María Porroa, a Fernando Pimentel. Anthony sánchez a joan vila a ronald Vallas, a william tellez héctor gualdrón Alessandra. bueno sigo leyendo os lo voy a leer todos los comentarios vale claro. te dejo susana para que no bueno pues eso que han cogido los de Soria el ayuntamiento un pequeño por presupuesto muy humilde son gente muy sencilla pero bueno que la intención que tienen es muy buena porque quieren ayudar a la gente pues que porque pues están necesitados que no tienen trabajo ni casa que tienen hijos y bueno pues eh, pone aquí que este proyecto arraigo que se llama empezó en 2017 con un humilde presupuesto estamos en el 2019 lleva dos años funcionando y ahora mismo hay 12 familias viviendo actualmente allí que familias con hijos tres y cuatro hijos viviendo allí en soria en sí. varios pueblos 12 familias de momento han llevado solo 12 allí? porque el presupuesto es muy humilde sabes pero bueno algún tipo nos dice luigi Usted, maza algún tipo de profesión que requieran los pueblos qué tipo de profesiones ¿Qué tipo de profesiones crees tú que que requieren los pueblos? Nos está preguntando ahora mismo. Pues de todo, de todo. Hay pueblos que tienen fábricas, tiendas, bares. Un inciso, perdóname. Prilines, es verdad, en los comentarios ayudaros entre vosotros. Lo que os digo siempre, inteligencia colectiva. Porque claro, como estamos sí. haciendo el vídeo, a veces no nos da tiempo a leerlos, aunque luego leemos detalladamente todo lo que nos escribís, pero después del vídeo, ahora mismo si alguno quiere ayudar a otro, en tiempo real... En el propio chat lo puede hacer, porque muchas preguntas que hacéis las sabéis vosotros también, otros. ¿Vale? Y luego en los comentarios, igual, por fin, ayudarme a responder los comentarios, que si no, no doy abasto. Claro. ¿Vale? Claro, claro. Que nos estaban preguntando qué tipo de profesiones más o menos pues tú crees así, más o yo, menos. Es lo que tú comentaste en la primera parte de los pueblos, en la segunda. De todo, fábricas, ¿no? Fábricas, negocios, bares, es que es de todo. Mira, ¿cuáles claro. tienen fábricas para poder apuntar a uno bueno? Nos dice Mauricio Gutiérrez. Eso tiene que mirar ellos, ¿no? Cual tiene fábricas, cuál no. Eso lo tenéis que mirar pero vosotros, no, perlines. Ah, yo lo que le voy a dar es una cosita muy interesante. Venga, diles. El teléfono del Ayuntamiento de Soria os le voy a dar. El del Ayuntamiento de Soria. está segura de dárselo? Que luego se me quejan que hay algún alcalde que ha salido asustado de todas las llamadas que han Claro, hecho. porque van a. Será que... mañana Leonor la concejala de Guadarrama. Claro. pero Es esa... amiga de Susana. Pues me llamará y se quejará y pondrá, no se va a quejar porque va no, ayuda a ayudar. bueno Pues cómo lo hacemos. Y una reclamación los Leonor trabaja ocho horas en el ayuntamiento. La van a llamar por teléfono y al final no va a poner una reclamación pero, porque. Entonces cómo tienen que hacer ellos para repoblar. Explícaselo. Voy, cómo pueden les hacer para repoblar. Voy a el teléfono del alcalde directamente. Pues dáselo. Quiero que esta gente encuentre y el alcalde está pagando. Los prímulenes, claro, y Leonor también, porque es concejal y también la pagan para atender a los ciudadanos que quieren repoblar. El alcalde sabes? dice. Tengo Dale aquí que no sé si aquí ahora, el teléfono. Bueno, me pon lo yo, que quieras. Que pon... habla una concejal. Oye, un disclaimer legal, Perdonar, antes de seguir. Todo lo que decimos en el canal son nuestras opiniones. De sí. Mías, las de Susan sí. No son recomendaciones. Son Disclaimer opiniones. legal. Luego habrá gente que disclaimer le Disclaimer legal. Claro, claro. Mira, aquí tenemos a una invitada del pueblo de Guadarrama, que luego si se anima, ven, súmate un asúmate momento que ideola. te vea. Pero ponte por aquí para que te vean. Esta es genuina genuina aquí. Claro, del pueblo de Guadarrama, una vecina de Guadarrama. Una vecina que le hemos que bajado saluda aquí. a todos. <risa> diles algo. Bueno. Diles escucha. Para, diles algo que te están viendo en la Voy a Diles ve. algo. ¿Se dales vive bien mensaje. aquí o no? ¿Se vive bien o no? Ven aquí, dale un mensaje. Ven dales aquí, dale un mensaje para que te vean. Escucha, que te dejamos el micro. Es... Diles que ¿por qué les recomienda Guadarrama? Es muy buena. Escucha, pero ¿por qué les recomienda Guadarrama? Es, es, son familias, Señora... escucha, son familias que están buscando casa y empleo. Barato y vienen de otros países. ¿Por qué les recomendarías venir, por ejemplo, a vivir a este pueblo, Guadarrama, que es un pueblo muy bonito al lado de Madrid? está muy Fernanda, bien. ella es Fernanda. Yo soy Fernanda. Está muy bien el pueblo, que aquí se vive muy bien y aquí está todo, es todo perfecto. Vamos, es un pueblo vamos, grande, grande. Y, y se vive bien, se no vive, bien. vive no regular. Pasar hay, pasar. Hay, y hay trabajo, hay trabajo. No lo hagas pasar Hay mucho trabajo. Muy vergonzoso. Trabajo, hay lo justo, pero bueno. Hay que y está se puede estudiar y esas cosas. También. Yo digo hay lo que colegios, bien. Hay, hay co colegios, colegio, los niños pueden hay estudiar. colegio y esas cosas están perfectamente. Hay institutos, bien. sí, uno. ¿Alguna cosa más que quieras decirle no, Fernanda? Nada más, un poco pero, pues, Bueno, venga. Luego, luego si eso ya te animas. Espera. Dile Susana. Mira, he traído. Listados de los pueblecitos de Soria. Dales. Los pueblecitos de Burgos. Pero es que no sé si decir los pueblos o que mejor se metan ellos en, la, en a ver, el proyecto si Arraigo. Decir. No, pero dales también algún pueblo. Yo 30 creo. pueblos de Soria, 40 de Burgos y de la Sierra no de Madrid otros 50 pueblos. Dáselos, venga, que así los buscan rápidamente. No, yo no puedo yo dar esto, Estos Son dos horas de Bueno, hijo. los que puedas dar, pero dales algo. Lo que ellos están viendo el vídeo para que les des cosas y facilitar. Vale, tranquilo. Mira, os voy a facilitar el teléfono directamente del proyecto Arraigo. ¿Te parece? Yo, lo que tú ¿Te parece quieras. bien que llamen Aquí cada uno es responsable de sus opiniones. Y ¿Pero sus te cosas? parece bien que llamen directamente? Mm, a lo mejor, si llama mucho, yo daría más de los pueblos. Cierto. Claro, porque si no van a bloquearla al teléfono y el proyecto Arraigo va a decir: No, llame al pueblo, dale directamente sí. a algunos pueblos o nombres, por lo menos, que ellos ya lo vale, buscan en es Google. Estos son tres horas. Dale de... los nombres, Estos hombre, son que... tres horas, chicos. Pero léelos en un momento. Estos son te tres mira, horas te... de vídeo. Te los leo yo si no, quieres. Kisi, no, no. Quisi, no gracias, te vayas. Gracias. Venga, pues gracias. léselos. No. Aldehuela del Rincón. Rollamienta. Valdeavellano de Teras, que son nombres muy complicados. ¿eh? tera Rebollar, esto pertenece a Soria Quedaros con los pueblos, lo metéis en Google Buscáis el teléfono del ayuntamiento Llamáis al alcalde y le pedís las ofertas De trabajo y de casa Porque hay muy buenas ofertas, muy baratas Por 50 euros al mes ¿Esa dónde era? Porque me han preguntado mucho en los comentarios Para la gente necesitada con pocos recursos Sotillo del Rincón El Rollo Almarza, pero tienes que ir a Soria San Andrés de Almarza, Gallinero Duruelo de la Sierra Salduero, Navaleno Abejar, Segoviela, Reznos, Berlanga de Duero. Menos mal que vocalizó bien el caso. ¿Dónde ha sacado todos esos pueblos? Perdóname. para El proyecto arraigo. Proyecto arraigo.es. Proyecto arraigo. .es. Proyecto no, arraigo de arraigarse. Sí, de eso. Proyecto arraigo sí, de arraigarse.es. Es. Es. Ahí tenés todo el listado. Buscar los pueblos que os interesen, lo que os decimos siempre. Eh, suscribiros, si os deja suscribir la aplicación y si no, llamar. Espera que termino ya. Vale. Rednos, Berlanga de Duero, Medinaceli, es muy famoso ese pueblo, le conozco yo, tú también le conoces, non Paredes, Tejado, Almazán, Quintana Redonda, El Cubo de la Solana, Lubia y Tuero, Rabanera del Campo, Almaray. Menos mal que vocalizo bien el castellano, porque es que si no esta gente no se entera, eh. Río Pero Tuerto, no le así, Tuerto, se llama el pueblo, es raro el nombre, ¿eh? Río Tuerto. Río de Río y que está tuerto el río. Fíjate qué nombre. Pero bueno, os quedáis bien con el río Tuerto. Acordaros de Río Tuerto. Navalcaballo, Arcos de Jalón, Santa María de Huerta, Hielo, Adradas, Langa de Duero, Morcuera, Villalvaro, Quintanilla de Tres Barrios, yo creo. Las preguntas PRILINES que hacéis ahora en el chat, no podemos interrumpir a Susana. En la Instagram de Prixline. Todos los días. A partir de las 6 de la tarde hora de Madrid en adelante, sí. de lunes a domingo, estoy haciendo una consultoría para responderos todas esas preguntas. Claro. Entonces, a pa ojo, no a las seis en punto, ¿eh? A partir de las 6 de la tarde en adelante, en cuanto puedo, yo de lunes a domingo me comprometo a estar ¿Qué todos te los parece días. parece si ¿vale? el, el teléfono darle. móvil del proyecto arraigo venga, No porque sí. se bloquea. Venga, dalo. No porque no, se bloquea bueno, la pero línea. Lo van a ver igual. Lo van a averiguar igual, Pero sí, bueno, llamar venga, con horario de España. Teléfono líneas, móvil. Dales datos. dale sí. datos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale, vale. Una tila, una tila, urgente, urgente. 636-09-5970, repito. 636-09-5970, calle Eduardo Saavedra, número 38, Soria, 42004. Correo electrónico del Proyecto Arraigo, info arroba proyectoarraigo.es. Chicos, aquí va el correo del proyecto arraigo directamente mandar un correo explicando vuestra situación económica y familiar y aquí tenéis el móvil directamente del proyecto arraigo mañana lo que dice luis llamar en horario laboral y el 34 es el prefijo de españa que teléfono del alcalde aquí viene Ayuntamiento mira viene directamente el teléfono del ayuntamiento vale. prefijo de españa es el 34 bueno, ya está sí, sí. el proyecto arreigo, yo creo que ya está bien. Bueno, pero díselo si quieres, como no, yo como quieras. Está bien. Yo creo y que claro, como soy muchos. Lo que he hablado es la parte de Soria. Y a mí me quedan ahora quedan pueblos de Burgos. Si quieres, Luis, di tú algo. Te lo digo yo, venga, para que no. si quieres, pero si me tienes que dejar el móvil. Burgos, espera, espera. Aquí está todos los de bueno, mira ay, mira que resumiendo poquitos. pero vamos a... ay, en Burgos solo hay cinco venga pues, están en... despoblados Prilines. porque todos los que estamos diciendo están despoblados pueblos ¿eh? en Burgos Ontoria del Pinar Quintanar de la Sierra Canicosa de la Sierra bilvestre de la Sierra y Regumiel de la Sierra vale escuchar que es que llamar podéis llamar pero es que si llamáis todos a la vez es se van a asustar es, es que van a llamar, son pueblos pequeñitos van a llamar a la vez Luis porque claro, es gente que, que está que están buscando que lo sé pero los españoles... lo organizamos. ¿No quieren gente? ¿Quieren o sea, gente? Pues, pues hay gente. gente claro, no porque España gente. está despoblada. Pero que también hay que ser consciente, que es que me lo dijo el fundador de Yo Ro, Pueblo, que si llamamos todos a la vez se asustan. El vídeo que hay justo debajo lo hicimos con Andreina, que es una de vosotras, una prisliner, que nos explicó muy bien cómo hay que llamar. Cuando llaméis, veros antes el vídeo de abajo. Que Andreina, muchas gracias Andreina, lo explicó en la consultoría. Cómo un hay que llamar. Consejo que luego hagan ellos lo que quieran. Yo un consejo mío. Dals. Mandar un correo electrónico mejor que llamar, explicando la situación que tengan económica o familiar, en una pequeña carta. Casi Buenas yo noches, creo, Marlene. Casi yo creo que el correo es mejor porque no bloquea tanto. Es que la línea se va a bloquear. Yo creo que va a dejar hasta de funcionar. Claro, por eso lo digo también. Es que yo les he dicho mucho que llamen, pero también, claro, si llamamos todos a la vez. Claro. Mirad el vídeo de, de Andreina, que está justo en el anterior a este que ahí ella os explica cuando habléis cómo tenéis que aplicar, por así decirlo. Claro. que lo explica muy bien Andreina. Bueno, tenemos más. Tenemos, ojo, una una que nos ha pasado hoy mismo, una prisliner que se llama Susan Garrett. Revitando con V. Buscar en Google Revitando con V. Es nueva, también es de repoblar pueblos. Teníamos también volver al pueblo.org, que nos lo dijo Andreina precisamente. ¿Ah, sí? Y la, que ha dicho Susana, proyectoarraigo.es. Sí. En proyectoarraigo.es podéis ver en profundidad los pueblos que os has hablado, Susana. Y el yo repueblo.es, que insisto, yo repueblo.es está muy bien, pero el que aplica a yo repueblo tiene que tener ya los papeles arreglados, ¿vale? Que me dijo el fundador que os lo dijera. Que ellos de momento no arreglan papeles. Sí, que en yo repueblo la cosa se complica un poquito más. ¿no? No, no, tienen claro, el nie, ¿no? Sí, pero te, te, si lo tienes arreglado no se complica. Por ejemplo, alguien que tenga la tarjeta roja ya, ese sí puede ir a yo repueblo.es. O alguien que tenga bien los papeles. MIE no se puede ir? Con el nie luego para poder tra es que el nie no es para trabajar ah, necesitas el permiso de trabajo. Claro. Hombre, puedes ir por tu cuenta y si consigues que alguien te contrate. pero vamos, que yo repueblo no te va a arreglar papeles. Pues aconsejale. A día de, de hoy, prelina, es claro por lo que trato de lo mejor. Claro, claro. Entonces, a día de hoy, el que vaya a yo repueblo.es tiene que ir ya con los papeles arreglados, vale, y si no puede usarlo para encontrar información. Vale, pero que aquí tenemos a Kissy prisliner Bueno, aquí tenemos sí, a Kissy, Kissy, Kissy. Bueno, Susana, voy Kishi, a los diales información. Espera, que dice hola, Kissy. No, no, deja, hola. deja, Kissy. Di hola. Que, que está tranquila, pero que... déjala que salga. Bueno, ya, me ya, que ya. Quede más simpático escucha el video. venga, dale saludos a los Prislinners. hola, voy a los comentarios. ¿Les quiere decir alguna página más? Susana. Yo es que he traído el proyecto Arraigo, que es el que me he estudiado, y he hecho una esquemita porque me parece súper interesante. Tú has traído cuatro más. Pues mira, eh, cinco, José Luis Velásquez, yo voy pacias. a responder comentarios como hago todos los días en Instagram. Yo tengo Dani Español Luis y tengo una hija y esposa, pues aplica a todos los que puedas, incluido a Yo a yo, repueblo. yo os aconsejo que no apliquéis solo a un sitio, aplicar a distintos, ¿vale? Hasta que luego ya deis con claro. el que os guste o el que vaya bien. Claro, claro. No juguéis a una sola carta. Quiero que mi hijo estudie universidad y trabaje como un hasser. Bueno, pues no sé. Vale, pues no sé, Prilines. ¿Tenéis alguna pregunta? Venga, aprovechar que ahora las estoy leyendo todas. Pero tienes muchas, ¿no? Sí. Uy, muchas. A mí me iba ya, El Madrid. Me iba pierde, ya, hola, tal, tal. No hola. Si consigo un precontrato no, en una peluquería, ¿cómo quedaría ese catálogo de ocupaciones no de difícil demanda del SEPE? No me no afecta en algo la solicitud guspa y agua depende de qué país 72. vengas dos. depende de qué país vengas según de dónde vengas te afecta o no te afecta pero vamos siempre si el empleador te dice que te necesita a ti porque sabes hacer algo x eh, y le escribe al sepe eh, con eso eh, te lo aprueban y es lo mismo que lo sepáis todos si el empleador dice no yo tengo que contratar a susana porque es la que de verdad en los vídeos de youtube me lo hace bien aunque susana sea de colombia o de donde sea yo le escribo una carta al sepe que no me vale otra presentadora tiene que ser susana porque tiene un carisma especial pues ahí las el catálogo de ese de difícil ocupación fuera porque el empleador que es el que manda Prilines, tenerlo siempre claro ha dicho que es susana la, la buena presentadora que lo dice él no lo digo yo es la público, verdad lo dice él en público lo bien, digo porque es de verdad porque ya me tiene un aprecio nos conocemos hace ya años, pero a ver tú imagínate hacer público pues para pero que ellos me entienden pues para no, a ver, hay una normativa que dice que los que vienen de fuera tienen que ser empleos de difícil ocupación vale entonces pero si yo soy el empleado y digo no para mi canal de YouTube yo quiero a Susana un ejemplo vamos un ejemplo es un ejemplo aunque Susana venga de Argentina, de Colombia o de sí, Perú, da igual la raza, da igual. Total que yo digo, escribo, le digo una carta al, al INEM, al Ministerio de Empleo, le digo no, tiene que ser Susana porque otra presentadora no me consigue la misma audiencia. Entonces con esa carta ya es de difícil ocupación. Solo puede ser Susana. Y eso lo podéis aplicar a cualquier cosa. Es un, un tip que os doy, una idea en mi opinión. No, es un buen tip, ¿eh? Hombre. Yo no le sabía. Claro. Es un buen tip. Yo quiero una tip. presentadora para el canal. Vamos a suponer, quiero contratar. Y me van a decir, no, es que hay muchas presentadoras en España ya. Pero yo voy a decir al INEM, al Instituto de Empleo, digo, no, solo me vale esta. Tiene que ser esta. Sí, Porque claro. es la que a mí me, me llena el canal. Eso lo pueden hacer ellos, ¿no? Claro, no, no, eso eh, lo hace la empresa. Un certificado al INEM. A ver, eh, eh, tráigame usted un clon de Susana. Pues no lo hay. Pues ya está. Pues traiga su a Susana de Colombia No hay un club mío. ¿No hay un clon? Yo soy solo Pues una. eso, es un tip que os doy. Si hubiera en otra mi como yo, no la soportaría, ¿eh? Bueno, alguna preguntilla más, que tampoco vamos aquí. Esto ¿Quieres esto decir es para, algo más? Es Andrés, ambos son maravillosos Bueno, me los... Luis, y te, pues te va a tocar luego. Contestar. Claro, es que ahora todo esto me lo voy a leer tranquilo luego, pero eso luego. Tienes muchísimo en trabajo. En live ya. Muchísimo trabajo. Venga, escribir ahora, aprovecharos no que estamos. A decir algún pueblo más o no? solamente Yo no, cuentas. yo les he dado las páginas. Es que es lo más interesante. Joder, yo os doy la herramienta, a ver, lo, la repito. Lo más interesante. Sí, revitando, es que revitando es nueva, que nos lo ha dicho Susan Garrett, una presiliner. No. Revitando con V. Buscar en Google, tienen grupos en Facebook y tal. volver al pueblo Volveralpueblo.org, nos lo dijo eh, Andreina. Que ya me acuerdo bien de su nombre, Andreina. Una rubita, sí. Y no, morenita. Y está en ah. el vídeo de abajo y os explica cómo aplicar cuando habléis sí, con el ayuntamiento. Sí, sí. Proyecto Arraigo, que lo ha dicho Susana, y yo Repueblo, que lo dije yo. Y ya está. Ya yo Repueblo, por favor, con los papeles arreglados. Los demás ya. Dice Claudia Dilma: Creo que no es bueno iniciar en otro país repoblando por la demanda y oferta. Sé que es económico, pero no hay buenas ofertas laborales, Luis. ¿Por qué crees que los pueblos se quedan solos? Respóndelo tú, Susana. ¿Por qué, ¿Por qué? crees? Sí, ¿por qué crees que se quedan solo Porque los pueblos? La gente Buena que vive pregunta, en los pueblos, Claudia. Yo lo he estado leyendo en diferentes fuentes de Diles. internet. La gente que vive en los pueblos piensan que mejor futuro para ellos y sus hijos es irse a la ciudad y la gente emigra a las ciudades grandes como Madrid, como Perdona, no te directos? estaba poniendo el grito que cobra ya pero que, que si cobra, no no te llega el directo la gente a ver la bueno, gente de los pueblos busca un buen futuro para ellos un trabajo o para los niños realmente un buen colegio piensan que los pueblos tan pequeñitos no les va a dar un buen futuro toda esa gente emigra a las ciudades como madrid y barcelona ciudades grandes y ese, ese es el motivo todo el mundo emigra a las ciudades grandes yo hice al revés yo emigré de madrid a un pueblo pero, Y de put pero, perdón y muy bien pero lo, ya bueno porque no? lo hice al revés porque ya a mí las ciudades no me gustan al que le gusta el tráfico y la aglomeración pero normalmente eso la gente lo hace al revés a mí me gusta también pero ahora están aprendiendo ahora están ya yo prefiero el pueblo antes que una ciudad grande sí. la calidad de vida que hay en un pueblo Mejor la tranquilidad la sí. el claro. aire puro pero vamos el que quiera irse a una ciudad que se vaya a una ciudad la contaminación que hay en una ciudad Luis los yo no, coches, yo no. la vamos gente la qué la poca ciudad. paz yo voy buscando paz Pueden Paso dar el correo tía, de nuevo, Jonathan tía. de la Hoz, ¿qué correo? Aclara el correo que quieres. Me regalan el correo, pero ¿qué correo quieres, Jonathan? Yo no sé qué correo tienes. Luis Velázquez, Luis averigüen en todas las páginas eh, revitando volver al pueblo y yo repueblo pero Proyecto Arraigo espacio, exigen tío. ciudadanía española. Sí, claro. A ver, no exigen ciudadanía española. Exigen, a ver, claro, tenéis que si queréis aplicar a través de una de esas páginas tenéis que tener los papeles arreglados. Claro, lógico, porque si no, cogería el Estado y cerraría las páginas. Ahora, claro, eh, eh, claro eh, no es ciudadanía española, no. Puede ser ciudadanía colombiana donde sea, con los papeles arreglados. Eso que quede claro. Porque si no, el Estado les cerrará las páginas ya mismo. Luis, ¿te puede hacer una pregunta? Sí, pero espera, que le respondo. Claro. Otra cosa es que uséis las páginas para ver la información y luego habléis con él, los empleadores y, claro. y a lo mejor incluso a través del empleador podéis arreglar los papeles. Pero en la página se lava las manos. Claro, el trabajo duro lo tenéis vosotros, claro que sí. O sea, pero estamos dando tips. La página no te va a arreglar los papeles. La página te da la información. No, hombre, y puedes información muy, interesante. muy buena, claro. Y muy puedes, buena que te, que, pero eh, no te da el trabajo hecho, claro. No, Ahora, también no, claro. es incorrecto. No es, no es obligatorio pasaporte europeo, que va. Ni ser ciudadano español, que va. En lo que sí es obligatorio para aplicar a través de la página es tener el permiso de residencia y trabajo, eso sí vale pero da lo mismo que seas colombiano, argentino o venezolano claro si tienes el, pa el papel arreglado y quieres aplicar a través de la página y si no lo tienes arreglado puedes usar la página para buscar la información pero igual es, que puedes usar información google que te acerca a lo que quieres claro. teléfono del alcalde, teléfono del ayuntamiento y si encuentras a alguien en el correo electrónico que te quiere contratar pues te puede contratar y te arregla los papeles puedes hacer un, inciso, sí, sí, sí, un inciso de medio minuto del que quiera venga Importante. Dime. Tienes aquí mucho trabajo. Ya, ya. Lo Yo estoy leyendo. pienso que tranquilamente eso ya desde la oficina lo haces. Sí. No sé, vamos. venga. Eso es lo es que, que me quería decir. Que ¿Tres horas? Ya. De vídeo cuatro. Bueno, aquí hay uno que se casa con Susana. Zulu, me caso con Susana. <risa> ¿Dónde pones? Pues ahí. Sulu. Me caso con Susana. Me caso con Susana. A ver. No, pues, ¿Cómo se llama? Ana Cristina, es que si escribís tan rápido no me da tiempo a leer, pero luego lo leo todos. A ver, el último. Puedes escribir papel. Papel arreglado, pues papel arreglado quiere decir permiso de residencia y trabajo, por ejemplo. Lo podéis arreglar muy fácilmente. Si os veis todos los vídeos que os he hecho, ahí os explico cómo arreglar los papeles. O en las consultorías, cosa o en Instagram. Hay muchos caminos para arreglar los papeles. Pero vamos, el resumen es permiso de residencia y trabajo. ¿Por qué? porque Porque si no, el gobierno de España les cierra las páginas. Las páginas estarían encantadas, ¿eh? pero es así. Hola, soy un médico ortopedista. Y quisiera saber si puedo conseguir trabajo en España. Soy venezolano. ¿Tú qué opinas? Que sí puedo conseguir trabajo. Hay mucho Díselo. trabajo en España. Pues que en España hay mucho trabajo. Y todo el que venga al final, tarde o temprano, termina encontrando, si no es una casa, una habitación compartida y trabajo. Pero hay que lucharlo, claro. Fabiola, no perdona, antes de que se vea el comentario, Fabiola Elías, ni recitando ni, ni rehabilitando, revitando con V, R de España, e de, eh, o sea, R de Ramón, E de España, V de Valencia, ¿Cómo? I de Italia, T de Toledo, A de América, N de Navarra, D de Dedo y O de Oviedo. revitando de vida. Rep, rep, no, luego rep, pueden rep, dar al playa al vídeo. Luego al que rep, no lo haya entendido que vaya para. Si que si no es un rollo, le dan <risa> para atrás al vídeo. Revitando de vida, revitando. Es que lo ha puesto aquí. Puedo ir a estudiar, soy de Argentina. Claro que sí. Zulu, mira el que se quiere casar contigo. ¿Cómo puedo ir a estudiar? Soy de Argentina. Mírate el vídeo, míratelo, esto Zulu, está respondido. Manda una foto. Oye, lo Abajo que está respondido y ya Mi novio está en casa haciendo la cena. Yo tengo pareja, pero manda una foto y así te conocemos. Que eres muy simpático. ¿Algún pueblo dice Josué Álvarez? ¿Algún pueblo para poder sacar la visa de estudios tiene universidad de los pueblos o centros de formación profesional Josué? El pueblo tiene universidad aquí el pueblo. No, no. pero a 20 kilómetros, por ejemplo. Tiene escorial, la universidad. En San Lorenzo del Escorial a 10 kilómetros. Tiene la ejemplo, universidad. Hay una universidad. Y He tardado 10 minutos en venir aquí. A lo mejor el pueblo. Es pueblo que él justo... vive donde la universidad. Chico universitario. A ver, eh, Jonathan Delaoz, estoy en proceso de asilo. Les recomiendo ir a la Cruz Roja, Caritas y Parroquias. Muy buena recomendación. Jonathan, os felicito. Gracias por ayudarme a responderos entre vosotros. Tanto aquí en el chat en directo como luego los que lo veáis en los comentarios. Si no, yo solo no podemos usar ello. No, no, no, ¿Vale? No, no, Esto es imposible. lo que os digo siempre, inteligencia colectiva. Lo que no saca uno, lo saca otro. Voy a repetir, revitando punto, revitando, a secas, porque tienen grupos en Facebook. Lo ha descubierto Susan Garrett, una Prisliners. Volver al pueblo.org. Los descubrió Andreina. Proyecto Arraigo, eh, Susana, ¿no? Fuiste tú. Y el Yo Repuelo. O sea, lo hacemos entre todos, ¿vale? Y vosotros vais a encontrar mucho más inteligencia colectiva. Hay pueblos que necesitan niños. Las familias como la mía, ¿tenemos? Sí, sí, los niños van muy bien, ¿verdad? Díselo tú que lo sabías sí, sí, eso. Sí, que necesitan niños. Si tenéis niños, mejor. Sí, sí, tenéis niños, mejor porque quieren más gente con niños. A lo mejor una persona soltera. A ver, sola si eres también. soltero, yo he visto comentarios. Si yo claro, soy soltero, ¿puedes? Pues claro, claro que puedes. Pero vamos, si tienes pues niños, si mejor. Niño, mejor todavía, porque ya me de una habitación, cogen una casa. Claro. Ya va. Los Oye, niños, preguntaba los niños mucho: ¿los niños en la, en pueblan puebla el colegio? ¿Que los colegios están cerrados? ¿Se necesitan muchos niños en estos pueblos ver, Porque los colegios han cerrado. Daniel Arturo Hernández Vergada, hazme la pregunta y te la respondo ahora mismo. Luis, eh, le he que escrito algunas, varias veces. es niños, difícil niños, Dime ahora mismo la pregunta, Daniel. Escribe la pregunta que te la respondo. La voy a buscar para abajo. Que sí, que si tiene niños mejor. Oye, mientras busco la pregunta de Daniel, diles lo de dónde hay casas por 50 euros. Que la han preguntado eso, mucho en los es comentarios. Eso lo hicimos en el, la segunda parte de los en la, y en la primera que... Pues que lo miren ahí. ¿no? Lo miren. Vale. Yo ya no me acuerdo. Son diferentes zonas de España. Daniel, escríbeme la vos... pregunta antes de que se acabe el vídeo y te la respondo. Corre. Y si no, en las consultorías de Instagram. Susana, perdóname, Susana, perdona. Es que, que No, tranquilo, mal. tranquilo. Sí, el, tranquilo, tú tranquilo. Vale, sí, sí. Que, <risa> si ya vez, lo cada uno lo es lo así. conocemos Daniel, como no es que iba la pregunta, no te por responder. Eh, Jorge Aviles, muy buenas. Una consulta. Soy de Perú. Pienso viajar en marzo de 2020 a España como turista. Apenas llegué y voy a tramitar asilo político. Mientras se tramita, ¿puedo trabajar como ilegal? Pues por poder puedes. Sí, ¿Tú por, qué le dices? Por, por poder. Por poder puedes. Por poder puedes. Claro te pillen o no te pillen y te manden de vuelta a tu no, país, no no, no man, yo he visto a alguien que manden de vuelta sí, Trae, mira un cuenta ahora se lo cuentas escucha lo que sí os aconsejo siempre un certificado oh, que no tenéis antecedentes penales muy importante traerlo un certificado que en los últimos cinco años en vuestro país no tenéis antecedentes penales esa es la clave para que no te echen más que si te y, y si estás Solicitando el asilo político estás totalmente legal mientras se tramita. Mientras se tramita, claro. Cuando se deja de tramitar. A ver, no, pero es que se, a ver, Daniel, ya inicia el proceso del nie desde aquí en Colombia. ¿Cuánto tiempo se puede demorar ese trámite? Pues Daniel, Alt Arturo, no, no, depende mucho, depende mucho. Del tu consulado, hay consulados que te lo van a hacer muy rápido porque trabajan mucho y otros van más despacio, de verdad. ¿eh? Y cada consulado, aunque son todos de España, en todo el mundo, cada uno va como quiere. Voy a intentar traeros una cónsul que es amiga de mi hermana, a ver si la convence Y a Leonor también. Y a Leonor, pero es eso, una, Leonor es cosa tuya, es esa es una, una concejala. concejala. Que sabe mucho de ayuntamientos, cómo funciona lo de los pueblos. Escucha, que el NIE puede tardar más o menos, no lo sé cuánto va a tardar, depende de tu consulado, pero vamos, que no te preocupes tampoco, si no pues te, te lo sacas aquí cuando llegues. Bueno, alguna cosilla más, Susana. Hola, Luis. Las universidades Zulú. Otra vez. El que se quería casar contigo. Las universidades hay gratuitas y hay de pago. Hay de todo. Sí, claro. Públicas y privadas, como en todos los países europeos. A es ver, Daniel Arturo. El ayuntamiento de Valverde de Jucar ya me contacto ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Contar las experiencias y si no, las consultorías. A ver, Moisés, por favor, contésteme. Desde Perú voy a España a fines de octubre con un contrato de trabajo. Quisiera saber cuánto tiempo puedo llevarme a mis hijos y a mi esposa. Pues si vienes con un contrato de trabajo te los puedes traer directamente. Directamente, amigo. ¿Vale? Si vienes con contrato te los puedes traer en el mismo vuelo, vamos. Todos juntos en el avión. Para acá. Avión. Bueno, que las consultas, Priline, que si no nos eternizamos, que vamos, que yo por mí me quedo, pero. Es que llevamos ya media hora. Aquí a ti te están esperando. Escucha, sí. las consultas. Pues es que son las once y pico ya. Yo estoy todos los días, de lunes a domingo, a partir de las seis de la tarde, en adelante, en Instagram de PRIXLINE Ahí me hacéis las consultas y, os las voy, y además vais saliendo vosotros, ¿vale? Uno por uno. Uno, hombre, uno claro, uno. es que no pueden salir más y a la son, vez. Y son muchos, muchos, muchos. Claro, pero yo estoy todos los días, ¿vale? De lunes a domingo hasta que se agoten las consultas. Yo voy a aguastar ahí. Me comprometo a ello. Que escucha, que muchas gracias. Que es que si no, hay responderos ahora mismo entre vosotros el que lo sepa. Luego en los comentarios, Luis, en 2006 quise entrar en el aeropuerto de Tenerife, me deportaron. Si al día de hoy quiero volver a entrar, me complicaría el ingreso. ¿Y que hiciste, Valentina? Para que te deportaran en el aeropuerto de Tenerife valentina a paso, la consultoría paso, mañana te paso, espero a partir de las seis en instagram algo, porque... paso, algo pasó algo pasó, algo valentina. pasó. valentina bueno Plinia, es que muchas gracias por todo me ha costado conseguir a susana para los pueblos Explícate. 15 días 15 días Estaba detrás de ella trabajando es que me da Terminada. mucho trabajo aquí que, mi amigo, es que susana trabaja en Muy estresada todos los días trabajando y sabes lo que pasa: que una no tiene tiempo ni para hacer vídeos. Dí la verdad, dilo. Bueno, pero no es por eso. Yo. Sí, bueno, es que se me junta Hoy todo. me ha dicho quería hacer el vídeo Se venido. me junta todo, Luis, el trabajo, ya, vale, vale. todo, ¿sabes? Bueno, que muchas. quieres que sea sincera, soy sincera. Vale, pues eso es lo bueno: siempre hay que decir la verdad. Prilene, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a Susana. Cuando ella quiera, seguimos. Claro y escucha que, que el que no esté suscrito y vea esto que se suscriba porque PRIXLINE siempre emite en directo vale y si os ha gustado por fin un like un like para arriba un like vale así no así eh, para arriba no vale muchas gracias, pilines. Saludos en directo desde Guadarrama, pueblo de Madrid. Villa que, de Guadarrama. Que se está tranquilo. Sierra de Guadarrama. Hay tranquilidad, mirad si queréis se un Respira poco. un aire chicos. Mira, aire tranquilo. Mira qué aire. Este aire viene de la montaña. Son todo montañas muy altas, pinares. Nos viene el aire puro de la montaña. Bueno. Cuenta Muchas gracias, pilines. Vale. Chao, chao. Chao, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.